Les traje, les traje un, un, un rap De ¿Un la rap? primavera Ay, me encanta. ¿En serio? No, si sí voy a estar así. No, bueno, ¿qué Loco, es eso? por favor eh, Me extraña Araña sí. Lo que yo en un momento les voy a necesitar de ustedes Es que me rimen algo con primavera Bueno, bueno okay. Yo digo primavera, primavera Y ustedes dicen algo que termine en era ¿no? como que lo de la heladera Bueno, si puede ser algo un poquito más creativo Mataría ¿sí? Canje de heladera Sí, si sí, podemos elevar claro. un poquito el tiro para es arriba. Que a mí siempre me costaron las multiplicaciones y las rimas. Bueno, me alegro. <risa> bueno, bien. No lo anotamos acá porque no se puede, pero ya lo vamos a anotar acá, que Orne tiene problemas de multiplicación y rima. Subo. Que no escalera. le interesa a nadie. Bueno, pero qué mala, qué maestra. Usted me está exigiendo algo que yo misma le estoy diciendo que no puedo dar. <risa> o sea, ay, no, pero es muy exigente. Bueno, vamos a ir con el rap. Sí, a ver, vamos. <risa> Sí, para, me voy a sacar las la, la zapatas. ¡Ay, porque... se ah, me escapa! ¡Qué hindú! Ay. ¡Hindú! Sí, la vamos a tirar ahí. Sí, yo le les tiro, atrás? Yo digo, va, hacemos el orden. Cata, Or, eh, ama, horne. Eh, sí, bueno, ¿sí? ¿sí? Dale, yo le tiro. Dale. dale, dale yo le tiro. Denlo todo en el primavera, primavera, primavera, y ustedes tiran una. ¿sí? Dale, ¿sí? dale. Ay, a dale. ver. Ay, por Dios, rápido. ¡A ver! Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Cómo la maestra, eh? Wow. Oh, oh wow. primavera, primavera, primavera wow. Oh, wow. Se va el frío, la bufanda, oh, la campera oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se va la mandarina, viene la frutilla ah. Viene la frutilla, primavera, primavera Nacen las flores, nace la alergia oh. Nace mi prima Se llama Vera, ah. es mi primavera <risa> Oh, primavera, primavera, primavera ya me siento caminando sobre la pradera. Primavera, primavera, primavera. ¿Quién? Las abejas se polinizan. Los estudiantes se polinizan. ¿Qué? Con cuidado, no. con protección. No, no, se no, los dice chico. Marita. De corazón. Oh, primavera, primavera. Me gusta mucho más esta que la de la otra era. Eh. Yo sabía eh. que no tenía que hacerlo con él. El... Para, oh primavera, para. siempre caigo en el, en el error. Oh primavera, primavera, primavera. Se mezclan en el parque carnívoros, vegetarianos y veganos. Agarrame, hermano, que me caigo. Agarrame, hermano, que me caigo. Para. Oh primavera, primavera. Ya le pedí todo el alcohol a la mesera. Wow. Si no chupa está bailando como lo O primavera es para todos O primavera quédate con nosotros O primavera tierra del sol y del buen vino O primavera primavera feliz verano feliz un clima feliz la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, no? ¡La la la la la! la la ¡Bravo, maestra! ¡Espectacular, maestra! ¡Qué increíble! Por favor, venga a disfrutar del picnic con nosotros. venga! ¡Ay, se tiene que estirar! ¿qu Frank? ¡Ay, no, no, no! ¡Se tira, se tira, se tira!